PRTB Plus. Nuestra. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, tengan todos, les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy lunes 6 de marzo. Gracias por acompañarnos. Los mismos serán certificados por el auditor. Onil Quiñones de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisado por el personal de seguridad de la lotería electrónica aquí presentes con nosotros en el estudio. Escuche bien, se llevaron los 161 millones del Powerball del sorteo del sábado 4 de marzo se fueron en el estado de virginia y para esta noche se juega una nueva cifra de 20 millones de dólares y en minutos se juega loto cash que te espera con 1.175.000 dólares así como lo escuchas y con la doble revancha te podrías llevar una segunda oportunidad de ganar 465.000 dólares espero que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 Añade Walvo para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Y justo ahora vamos a dar comienzo con el sorteo del huevo Adelante. Vamos a conocer cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche. Es el 1. El 1. Damos comienzo con el sorteo del pegado Boleto en Money, mucha suerte si jugó Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha anoche de muchos premios. El primero es el 2, el 2. El segundo, anótelo, es el 5, el 5. El número ganador de Pega 2 es el 2-5. Repito, el número ganador, el 25. Veamos ahora cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3 comienza esta noche con el 3, el 3, el segundo es el 4, el 4 y cerrando Pega 3 es el 6, el 6. El número ganador de Pega 3 es el 3, 4, 6. Repito, el número ganador el 300 46. Ahora continuamos con el sorteo del Pega 4, el favorito de muchos. Mucha suerte a los que ya tienen su jugada en mano. Comienza esta noche con el 7. El 7, el segundo. Es el 5. El 5, el tercero, para el Pega 4. Repitió el 7. El 7 y cerrando Pega 4. Llegó, es el 6. El 6, el número ganador de Pega 4 es 7576. Siete, siete, Repito, el número ganador, el 7576. Recuerda jugar con multiplicador que puedes aumentar hasta 5 veces tus premios menores. Vamos a conocer cuál es el número del multiplicador para esta noche. Y el número del multiplicador... es el 5, el 5. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash y esta noche juega un premio de $1.175.000. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Boleto en mano o lápiz y papel. Mucha suerte si ya tiene su jugada de Loto Cash. El primero es el 3, el 3. El segundo... Es el 7. El 7. El tercero en camino. Anótelo. Es el 17. 17. El cuarto. Llegó. Es el 33. El 33. El quinto es el 19. El 19. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash. Es el 10. El 10. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 3.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 El 28. El segundo es el 8. El 8. El tercero es el 12. El 12. El cuarto es el 20. El 20. El quinto llegó, es el 23. El 23. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Ahí viene. Es el 6. El 6, los números ganadores esta noche en doble revancha son 28, 8, 12, 20, 23 y el bolo cash fue el 6. Muchas felicidades a todos los que acertaron en la noche de hoy. Para más información siempre visite nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos en el sorteo de mañana martes el primero a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche.